Listo visto, Alberto? <risa> Aviéntate, Alberto, tu primer yo lo no quiero. Sí. sí. No. Ay, ¿sí? Ay, ¿por qué? <risa> Vino a desearnos suerte. ¡Maldito! ¡Ay! ¡Ahora me atacan los bichos. No es un buen día para morir. Mira, no, hasta quitaste la cama, no mames. No, fue el pinche pinche. Ay, qué estúpidos. No, dejan hacer nada bien. ¿Por qué te duermo Alberto? No, manches, no mames. No destruyó el pinche portal. Sí, sí, sí lo podría destruir. Sí, sí, sí. No. Malditos, no dejan de hacer nada bien gusto. Dale, Alberto, aviéntate. 2, ¿Lo pusiste la represión? ¿La eh, lava? sí. Una, dos, tres. ¡Ah! Caí en la lava! ¡Ay, güey! No. Se se se huye. La bestia. ¿Se acabó? Dios, no ¡Que somos estúpidos! ¡Ah, para arriba! Eh... Que pican. No tengo espacio. No? ¿Le hacemos para arriba o para un sí, sí, sí. Como quieras, no importa. No manches, no manches. Este es un pequeño paso para el hombre. Pero una, un gran paso para la bestia el dragón. ¡No mames! Después de un año de jugar Minecraft... mentiras, no sé cuánto tiempo llevamos. Casi un año. Después de casi un año de jugar Minecraft apenas vamos a matar al dragón, Alberto. ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Muy vale. Lentitos, pero seguros. Bueno, no sé. Ay, me equivoqué. <coughs> Lo siento. Tengo miedo. Tengo miedo. Uy, uy, ya salimos. Ah, uh -huh. ya nos aventó, caca. Ay, ya había un Enderman. No, mentira, no es cierto. Pues sí nos aventó, ¿verdad? A ver, voy a empezar a tirar las cubet los cubetazes. Bueno, vale, vale. yo empiezo a destruir los pilares. Bueno, voy a echar aquí. ¿Dónde más? A ver. En diferentes lados... Ya te pegó, ¿Quién te pegó? El pinche Pinche dragón. Dice el, el, agua en el, el agua en el 3 por aquello de que te manda a volar a la chingada ¿eh? ¿Cómo? El agua en el 3 por si te manda a volar a la chingada, digo. ¿eh? El, el agua en el 3, no entendí eso la, la, la, la, la, No sé, no soy muy segura de qué está pasando, pero bueno Allí, allá... Ay, perdón, Enderman, te acabo de bañar Cochino Vamos a ver cómo va en el mapa Cómo voy a ir para aquel lado? ¿Es que qué lado ¿Qué pedo? pido? Que, no que si, sí, está una flecha al aire. Ah, ya no sé. Le, le da un, este, a un Enderman y justo va a atacar. Pues sí. <coughs> ya terminaste de derribar todos, no, ¿verdad? Ay, sí. alguien me pegó. está atacar un enderman a ver, dale güey ay quítate creo que no le he dado ay ay me salí del agua Debería curarme y matar a este Enderman porque no me dejan paz. ¡Lárgate! Oh, ya dos me atacan. ¡No le doy! ¡Que soy estúpida o okay? qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Deji, no le voy a dar, o sea. Es que es de abajo en la esquinita. ¿Ahí se estás apuntando? Eh... No. No, pero como me están atacando estos pinches Enderman, quítese a la chingada. <risa> hmm... nada le doy, ah oh, no, es muy abajo Muy abajo, muy arriba Ah oh, no mames A atinarle no Ay, quién feo El primero que estaba haciendo no me costó tanto, ¿lo viste? ¡Viva! ¡Ay no! Uy sí, no puedo. Voy a parar sobre mi calabaza. <ríe> No es nada más, creo. Que está bien pinche difícil, es el único que le estoy intentando dar. No le doy. Ah, no, faltó un momento. Ahí está. Chingado. No es. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Sí le diste? Ay, no, no, no. Ay, creo que sí, ya mm. no se ve. No se ve. No, no, no, sí, porque lo está curando, lo está curando. Voy hasta allá. Sí lo está curando el perro. Perro, pues please. No sí, sí el, el, que está que está está el que está hasta allá. El que está hasta ah, el doctor, chale. Ya me está atacando el pichero ¿Ya no? ¿Qué fue eso? Creo que sí. sí ¿Ya, ya no se ve. Ya, ya, ya. Eh... Listo, vamos A darle caña, no, darle caña. <ríe> A darle caña A darle Patinarle, a dónde chingados va a ir Ay. Bajo, bajo Ay, ay, me aventó que ay, Alberto lo estoy matando. Ya casi tiene la mitad de la sangre. ¡Eso! ¡Casi está bien! Ahí voy, me ataca, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Me atacan los Enderman! uy ¡Malísima! ¿No salió esta antorcha? ¡No sé! ¡Ay, güey! ¡Sentieron mis precios! ¡Maldito! Es como volar para evadir eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Hijo oh de su madre! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Pégale! ¿Por qué no lo alcanzó? ¡Eso! ¡Ya casi se muere, Alberto! Ah. ¡Rápido! ¡Rápido! Quiero mis maldito Magneto. ¡No! ¡Mierda! ¡Eso chingado! ¡Oh! ¡Épico, épico, épico, épico! Me están golpeando. ¡Ay, qué la madre! ¿Experiencia? Ay, pero me aventó. 49. ¿Tontas? Me salí. Porque ¿Eh? estaba en el medio. No. ¿Y por qué me quitaste toda la experiencia? Aquí hay todavía. Ah, bueno, déjame, pues. Ahí voy. No, También, creo, ¿o es que ¿Y te vuelves a meter? Sí, sí, sí, sí. No, no. Lo que pasa es que estaba en. ¿Cómo se llama? Pensaste que había agua todavía. Exactamente Corre, corre, corre Me quedé corre. ahí porque el pinche enderman me estaba atacando <coughs> <coughs> ¿Qué es esto? <risa> Uy, ¡Fuck! casi 30! ¡No mames! ¿50 de experiencia? Yo también, 50 ya S ¿Qué Estaba qué en el esto sigue el desafío 54 no, no. Ah, no, no. Ahí está el huevo de dragón que lo tenemos que quitar con un pistón ¿Con un pistón? Yes Ah, este, ¿verdad? No, no hay que tocarlo porque ¿Por qué con un pistón? Sí, más, más, más. sí, más, más. sí porque si no se rompe Sí Bailaría el, el Rick Dance, pero... No lo tengo aquí sí, sí, sí, no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¡Ahí está el portal! Pero nada más a mí me contó el logro, viste? ¿El qué? El logro ¿De veras? Ah... Uh, no... Dice se si acabó también conmigo... ¡Ah, el último! Ah, sí, porque le diste el último chingazo Ay, pero ¿y qué? No lo voy a volver a matar, qué brujera. <risa> Cállese. Ahí. Te reto. Sí, es que estamos chetaditos por eso. Vete. Vete. <risa> <risa> están pegando estos tontos. Ok, pues nada, mirarlos, me gusta observar, <ríe> Alberto, vamos, oh, ay, todos bien chetados y ni ocupé casi nada de lo que traíamos, más que el agua, solo el agua, o sea, mis múltiples pociones, ah, pues está bien, veníamos como, como con lonche de mamá, así, bien preparados, lonche de mamá... de mamá Alberto <risa> <risa> Hasta me traje del tótem Oh, yo no, no, no, no, no, no tengo tótem, pero no, no importa No ¿Y tú me diste uno? Sí, el único que dieron Ay hasta la calabaza pusiste. Ah, sí, sí. <ríe> sí no, tra no traía ningún bloque para pararla encima. Ahí estoy bien. No sé si qué estoy haciendo realmente, Alberto. Solo quiero llegar al portal y largarme y largarme. Voy a poner un waypoint en el centro. Déjame meterme, ¿no? Para que me aparezcan los créditos de que termine. Y te si regreso. ¿Los qué? Los créditos. De que termine el Minecraft. Ay, me hizo falta. Ay, hasta que escucho. Vas a llorar con un trapito y todo, no secándote sé las lágrimas. Sí. Ya puedes dejar de grabar si estabas grabando. No, no quiero. <risa> no quiero <risa> O sea, mejor vinimos a pasar. Este. Ay, hijo, hijo es un... Vinimos a pasar Minecraft en la 1.17. Si vas a hacer algo, Alberto, hazlo no, con pues, estilo. Le voy a decir, Wilson, de lo que te perdiste. Ay, Wilson. Vamos a hacer un güey justo aquí, a un lado. Ya estás te van a ¡Pendeja llevar. que me bajé, idiota! <risa> <tío. risa> uh, bueno, ya ni modo. <risa> Qué estúpida, <risa> güey. Voy a la casa. Ya está, te va, le puse. Ay, ¿en serio? <risa> oh, Dios mío. <risa> no. ¿Sí le puse eso? Sí. Ah, lo. Es cura, en serio, Wilson No te can... <risa> ay, ay, ay, ay, ay. Déjate venir, déjate venir, te reto. Ay, Ay güey, <ríe> su hermano me está atacando. Que cómo sé que son hermanos es que son igualitos, güey. <ríe>